Hola qué tal, yo soy Pedro Gas y bueno, te recuerdo que tengo canal de Twitch, estoy en Instagram y todas las redes sociales, eso ya lo sabemos. Quería decir que la verdad Grave Mine me costó bastante trabajo, fueron dos días de juego, muy pocos este, niveles los acabé en más de un día y pues fueron como tres horas, así que estaría genial que le dieras like a este video. Y bueno, esto es Grave Mine, una misión horrible de por sí en legendaria, ahora con todas las calaveras es el sufrimiento total. Y sí, nos tardamos demasiado, presta atención, luego luego me coloqué este, al lado de esa batería de esa cosa azul como escudo y usé el aguijonador para matar a los Brutes, tomé el cañón brut. me dirigí a donde spawnaba este Grunt para poderlo matar a golpes y al resto de Grunts que había aquí o los maté con el rifle de plasma o a golpes, yo te recomiendo bastante hacerlo a golpes porque van a estar muy metidos en su animación de lanzar granada, y en cuanto mates a todos, vas a venir de nuevo aquí a la pilita esta y te vas a colocar más o menos de esta manera y hacer un despawn de enemigos. Esto lo expliqué en la guía legendaria, pero el mejor posicionamiento es más o menos ver las lucecitas que están ahí abajo. Y lo que quieres es esperar dos checkpoints. A mí cada vez que me dan un checkpoint se me traba el juego, entonces por eso estoy moviendo la cámara para que cuando se trabe sepa que ahí me dieron un punto de control. Y ya que me dan el segundo punto de control, solo es cuestión de esperar 8 segundos y después de seguro moverse para evitar este el despawn y aún así ir directo hacia los enemigos. Entonces pasaron 8 segundos, vengo para acá, abro la puerta y aparece en mi cara este grunt, también dan un punto de control por cierto. Y lo que hago es matar estos dos grunts y luego luego empezar a ir hacia atrás. Ok, me voy a colocar al lado de esta columna, de este pilar, de esta estructura que está aquí. Y lo único que hay que hacer es esperar que vengan los enemigos Como puedes ver, mientras ellos todavía no llegaban, yo me puse a dispararles A ver si lograba este, pues matar a uno que otro grunt, porque los grunt son los primordiales Y lo que quieres es simplemente esperar de este lado, llamar su atención Y a veces este, van a venir más o menos como por el lado derecho, aquí por la puerta Y eso es genial, porque si están ahí, tú puedes pegarles una grana de plasma casi siempre Y la grana de plasma mata a los Brutes Ok, entonces son 3 Brutes y 2 Grunts los que quedan, ya maté a 2 Brutes ahí, o sea, me queda un Brut y 2 Grunts, siempre debes de tener la cuenta de cuántos enemigos hay. Entonces, en esta, cuando se abren las puertas salen 4 Grunts y 3 Brutes, ya matamos a 2, Y 2 este, de cada uno, eso quiere decir que quedan 3 enemigos, en cuanto matemos al siguiente enemigo van a quedar 2 y como el juego detecta que quedan dos enemigos, van a llegar otros dos por arriba. La manera en cómo funciona este nivel es medio complicado. Medio le expliqué igual en la guía legendario. Pero si no sabes cómo funciona, se te va a complicar. Ahora, yo aquí me aseguré de matar a un Brut con Super Combinado. Entonces me queda un Brut y me queda un Grunt. Me quedan dos enemigos. Van a venir los enemigos con Carabina, que son los dos Bruts de arriba. Y a este vato yo podía matarlo desde aquí usando el... El rifle de plasma para quitarle la invisibilidad y después el alejonador para supercombinarlo. El problema es que este vato andaba esquivando la supercombinada y gasté demasiadas balas con él. Tú no quieres que ocurra eso, por lo general esto siempre funciona, pero me tocó la mala suerte, así que después el karma me recompensó con una granada de dios que no sé dónde caramba salió y terminó matando ese brute, pero ahorita vamos a ver eso. Lo que quieres es simplemente usar el rifle de plasma a distancia, quitar invisibilidad y una vez ya no es invisible, usar el aijoneador para que el aijoneador lo traquee y se muera. Y bueno, aquí mientras yo sabía que quedaba un grunt vivo, entonces ese grunt estaba en el pilar. Ya había matado a los brutes, por cierto, y nada más me quedaban estos dos brutes que están acá. Perdí un poco la cuenta de enemigos y sabía que me quedaban dos, eh, dos brutes y un grunt. Era el orden, era lo que faltaba. Lo que quieres es este, pues sí, matarlos, como te estaba diciendo a distancia. Yo tuve la suerte. Como te digo, yo tuve suerte. O sea, este nivel es. Jugar en lazo es más suerte. No, no solo este nivel. Jugar en lazo en general fue suerte. Una granada mató a ese brut, entonces yo pude venir aquí, matar a este grunt que quedaba vivo para recuperar escudos. Y como solo me quedaba este Brute vivo y ya no me iba a disparar porque andaba en modo chango. Yo podía simplemente andar aquí buscando dónde estaba la carabina, dónde estaban los aguijoneadores. Ubicar dónde estaban las armas y ahora sí preparar para matar a este vato, no lo mato porque necesito preparar el siguiente truco entonces lo que hice fue conseguir un rifle plasma brut para matarlo y me acerqué lo más que pude de nuevo a la bobina esta o a la pila esta que está aquí en el centro entonces una vez estuve cerca de esa pude matarlo y una vez se muere luego luego me coloco de nuevo en posición para evitar el spawn de enemigos entonces esto es como se, se hace bastante sencillo, relativamente sencillo lo que es el inicio de hecho me costó bastante trabajo, aquí vamos como 4 minutos de video y en realidad yo ya llevaba más de 40 minutos jugando esta misión y nomás no podía hacer esto, entonces sí, es, es suerte una vez se mueren todos este, y haces el despawn, sabes que hiciste bien el despawn cuando Cortana empieza a hablar entonces puedes ir a buscar armas, yo aquí busqué aguijoneador granadas de plasma y carabina con su munición y entonces ya una vez procedemos con la siguiente parte del nivel vamos a seguir avanzando de manera bastante segura ¿Y por qué avanzamos de manera segura? Porque son bastantes grunts con el joneador que nos pueden matar muy fácil, entonces solo avanzamos para que se abra la puerta, Triggeramos que vengan estos vatos, nos escondemos aquí atrás, los matamos a los dos y después vamos a avanzar. Aquí ten cuidado que a veces llegan a venir uno que otro extra, por lo general siempre son dos, entonces una vez podemos seguir avanzando, vamos a seguir avanzando con cuidado y vamos a darle Headshot a los Grunts que están acá al fondo a veces en la torreta, ya sea que esté en la izquierda o la derecha va a haber un Brut o, o a veces un Grunt, o sea no importa lo que sea lo que quieres es darle de Headshot si es el Grunt es bastante sencillo, simplemente ubica y desde aquí abajo puedes hacerlo si es un Brut, colócate un poquito en la parte de arriba de esta como pared ahorita vas a ver cómo lo voy a hacer y desde ahí puedes dar Headshots fácil cuando te queden los dos brutes, este vivos únicamente lo que puedes hacer es empezar a soltar la, la ráfaga del aguijón, pero no toda completa, sino de una tras otra, tras otra, para que asegures que se le va a quitar la invisibilidad. Y ahora sí, cuando se le quita el camo, vas a soltar la ráfaga completa y lo vas a matar. Entonces, esa es como la manera tranquila de hacer este cuarto. No es tan sencillo, todo es de mucha paciencia. Ahora, ya, como ya me quedaba este vato vivo, yo dije, ok, creo que puedo matarlo de la misma manera, pero se mueve demasiado. Busqué balas de aguijoneador, me di cuenta que tenía un buen, entonces fue así como de ok, puedo usar el, el aguijoneador a dos manos, gastar balas y no va a pasar nada Entonces sí, así fue, se murió, después conseguí más munición por si hacía falta, arrastré los aguijoneadores en caso de que los fuera a necesitar Y también busqué granadas de plasma junto con munición de carabina Y esta torreta es importante porque nos puede dar escudo Ahora, aquí, siguiente parte se va a abrir la puerta, le pegamos granada de plasma al Brute de la derecha, le podemos pegar también granada al Brute de la izquierda o intentarle dar de aguijoneador. Yo lo que hice simplemente fue esperar que atacara para pegarle la granada de plasma. Y ahora lo que queda son dos jackals a los lados, dos Brutes enfrente y van a venir un buen de Grunts. Entonces lo que yo te recomiendo es usar este marco de la puerta como escudo y nada más asomarte un poco para dar tiros con la carabina. Como puedes ver, yo con la edición del video puse la retícula esta para que sepas dónde estoy disparando. Yo obviamente tenía ahí en la pantalla una ayuda, ya sea por el monitor o porque puedes pegarle ahí con un puntito este, en la pantalla, en el mero centro, para que sepas dónde están las cosas. ¿ok? Es el pequeño hack para lazo, todo mundo lo aplica. Entonces, en cuanto se abre la puerta, tú puedes este, irte a asomar, ver cómo están los enemigos, nunca perder la cuenta. Y por cierto, cuando veas que los grunts llegan, no los mates inmediatamente, espera a que los mismos Grunt pongan las torretas porque esos son escudos. Recuerda que todo lo que podemos destruir son escudos, bueno, casi todo lo que podamos destruir son escudos. Entonces, aquí yo fui viendo cómo estaban los enemigos, este Brut lo maté bastante fácil a puro carabinazo. Por eso quieres que la carabina esté con buena cantidad de balas. Los dos brutes que matamos en el cuarto anterior siempre traen carabina y ayudan bastante. Entonces, podemos hacer esto genial. Como puedes ver, se limpió toda la parte de arriba. Todavía no vienen enemigos ya por aquí. Me asomé en caso de que hubiera ahí alguno abajo. Como todo está perfecto, podemos matar o destruir a las torretas para obtener escudo. Y aquí abajo va a haber otra pelea porque quedan unos cuantos jackals vivos. Entonces dije, ok, vamos a a tirar la caja en caso de necesitarla ya sea pues como escudo o como pues simplemente fuente de munición y aquí en lugar de usar el elevador de manera normal simplemente te caes aquí y cuando caes aquí van a salir los enemigos yo aquí dije a ver si puedo matar a uno con esta granada y entonces lancé la granada, no pasó nada, ok, entonces tocó matar a los enemigos que venían, que son unos grunts con, con jackals, como puedes ver, los grunts sin ningún problema se dan de headshot, los jackals son bastante molestos con su escudo, y aquí no puedes aplicar el de le disparo en el brazo y después el headshot porque estos vatos nada más no, son, no se debilitan, no, no, se, no reciben el daño de manera correcta, está muy muy raro que no puedas hacer eso, entonces dije, si este vato va a andar haciendo sus tonterías, le voy a lanzar una granada de plasma, porque mira, le solté disparo tras disparo y nada más no se moría. Lanzo la granada y justo cuando lanzo la granada, le alcanzo a dar el headshot antes de que explote. Y aquí yo estaba seguro de que me faltaba un Jackal con rifle de as. Esos vatos son el peligro, diría el, el Aquaman, ¿no? El Sirenoman. Sí, el Sirenoman. Pero mira, yo bajé, este vato estaba muerto, no sé cómo. Dije, no sé, muchas gracias Halo 2 por matarlo por mí. No sé, quiero pensar que la caja lo aplastó. Pasó algo. Ese vato se murió. Este. Agarramos su rifle de as y traigo rifle de as y carabina. El orden de armas siempre es importante cuando juegas en lazo. Rifle de as y carabina. Aquí, aquí, este. No sé. ¿Qué pasó? Se supone que los jackals pasan derecho y se van. Quiero pensar que me detectaron y se regresaron. Este. Lo que yo te recomendaría es. Activas esto y luego, luego te vas de reversa a ver si los jackals no se dan cuenta de tu presencia. Pero como aquí como... Se dieron cuenta? Sí, como se dieron cuenta de que yo estaba aquí, me empezaron a disparar, se regresaron. Entonces, no me quedó de otra más que usar la, la carabina para darles de headshot, ¿ok? Esto, pues, es un pequeño inconveniente de que no sabía tal cual cómo, cómo funcionaba esta parte. Más que nada porque es la primera es vez que jugaba Grave Mine en lazo. Tampoco es como que sea experto en lazo. Solo estoy jugando las campañas porque dije, ¿por qué no quiero los logros? Y vaya que sí, este. Fue, fue toda una experiencia, ¿no? Entonces, este vato no sé por qué se empezó a ir así todo sigiloso y nada más no recibía headshot. Me desesperó bastante este sujeto. Eventualmente le di su headshot y se murió. Pero no entiendo por qué rayos ese man nada más andaba caminando así. Y ahora... Este supongamos que Natino te pasa esto de los Jackals y vas directo al siguiente cuarto Lo que yo te recomiendo es usar el rifle de As para darle en la cabeza al vato Y después dos disparos en la cabeza y se va a morir Así es como funciona la versión Lazo del Combo Noob contra los Brutes Y aquí luego, luego yo este ya había repetido esta parte varias veces Pero por lo general hay un Jackal en esa esquina y el otro en la otra A veces los dos están en una, no importa, el chiste es que lo que quieres es matar a los jackals y después en esta sección cuando vienen varios brutes con grunts lo que quieres es matar a todos los grunts primero no importa tanto si, si los brutes quedan vivos los puedes matar con granadas lo que quieres es matar a los grunts porque son bastante molestos y luego hay unos que traen este aguijoneador así que sí eso está horrible una vez logras matar a todos los enemigos, ten mucho cuidado. Yo aquí dejé a este ground vivo. Ya sabes, esto ya es preferencia mía. A mí me gusta dejar un ground vivo para agarrarlo de escudos. Porque lo puedo agarrar aquí como si fuera saco de box. Y simplemente matarlo, obtener este escudos y seguir. Hay munición de carabina del lado derecho. Te recomiendo agarrarla. Y ahora, para esta parte, hay unos jackals que igual pasan este, por el pasillo de izquierda a derecha. Entonces dije, creo que puedo... Colocar la caja para bloquearlos y en efecto si sí los medio bloqueé y les pude dar de headshot Entonces no estoy seguro qué tan efectivo en realidad fue la estrategia de poner la caja ahí a mitad del camino Tal vez sí, tal vez no Pero sí, como te digo, en realidad matar a estos vatos no representó mucho problema La caja tal vez sí sirvió, tal vez no Y aquí lo que dije fue, ok voy a poner esta caja aquí para poder atacar a los brutes Pero no contaba con que se iban a poner de granaderos y pues la caja voló, y no sé si voló por la granada o porque se cerró la puerta y la mandó al carajo. Este, creo que fue más la segunda opción, si soy honesto. Pero bueno, pero sí, tal cual, directo, estos brutes no hay mucho problema, simplemente hay que darles de headshot. Este vato que vino todo loco, le pegué la granada y se murió, explotó antes de que eso pudiera acercar a mí y matarme. Y pues nada, cada vez que matas a un Brut o un Grunt, checas y tira granadas, son bastante útiles y de hecho las granadas de plasma son nuestras mejores amigas en lo que es esta parte porque no tenemos que usar tantas armas y a pura granada podemos matarlo. Como aquí yo vi que ya lo que quedaban casi eran puros Grunts, fue así como de ok, ya, puedo, puedo avanzar con seguridad, me gustaría obtener otro escudo de uno de estos Grunts, así que lo que hice fue simplemente intentar acercarme a ellos sin que me dispararan y cuando dije que, oh rayos, o sea, me di cuenta que eran dos, decidí matarlos a los dos a golpes, probablemente hubiera perdido menos escudos si hubiera matado a uno con headshot y al otro a golpes, pero lo logramos. Y aquí se viene la parte de la presión. eventualmente hice el pression skip, no es, no es tan complicado, y esto como lo estás viendo que lo hago, eh, no lo hagas en casa, tú hazlo como lo hice en la guía legendaria, si es que quieres hacer este truco, me arriesgué bastante obteniendo escudos de ese brute, aquí la manera en cómo logré hacer que este brute entrara aquí al elevador fue igual bastante rara pero sí hice el pressure skip este truco que tarda unos que 30 segundos en hacerse punto un minuto estuve como otros 30 o 40 minutos intentándolo hasta que pudo salir valió la pena yo creo que sí porque la neta no quería hacer este la prisión de manera normal Hicimos el Prison Skip, igual ya expliqué cómo se hace el truco en la guía legendario. Y ahora, hice este Sword Cancel, me salió muy raro, pero esto es lo más arriesgado que hice. Hacer doble, doble Sword Cancel en esa sección. Si tú logras conseguir el Dispawn de enemigos, básicamente quiere decir que cuando haces el Sword Cancel no aparecen los Elites en la puerta, no aparecen los Insectos Voladores, ni estos Brutes, ni los Elites que vienen más adelante. Si logras hacer que no aparezcan ellos, está genial. Yo aquí estuve jugando varias veces y simplemente descubrí que si me sale un Sword Cancel así como me salió de chido y puedo hacerlo doble para llegar aquí y brincarme a los insectos voladores, básicamente ya alarmé. No, ya alarmamos. Y aquí lo único que seguí haciendo fue esperar, eh, eventualmente logré pasar esta sección sin mucha complicación. Me ignoraron los enemigos, aquí yo decidí ignorar a los Hunters por completo, um, no hay necesidad de matarlos. Y aquí donde por lo general hacemos el swordfly simplemente venimos por el lado izquierdo, nos escondemos aquí Y hay que hacer esto rápido, quieres ubicar a ese yacal darle su headshot, traigo rifle de as por cierto, rifle de as y espada Voltea hacia atrás porque a veces viene un brute o un hunter Y aquí renuevo el rifle de as por uno nuevo y este brinquito, este truquito que voy a hacer aquí es medio difícil Lo que quieres es brincar más o menos entre la pared y Star Wall, brincar de nuevo y quedar aquí arriba de esta roca Entonces sí, esto puede llegar a ser medio complicado lo que sigue ahora es un truco que es brincar aquí arriba, brincas y te agachas y ya te estás eh, volando por completo la zona de la derecha, todos los jackals y eso está genial. Y aquí puedes hacer un pequeño truco de parkour que básicamente es brincar e ir por arriba. Yo no lo hice, decidí caer y aquí si recuerdas traigo la espada, entonces voy a usar la espada para seguir moviendo esta caja a la siguiente sección. Lo que tiene que pasar es que tenemos que hacer todo esto por la parte de arriba, pero no nos podemos dar el lujo de llegar de manera normal. Entonces necesitamos llegar hacia arriba, así que vamos a mover esta caja. Y esto es lo que yo te recomiendo, colócala en esta pequeña esquina. Lo que quieres es brincar sobre la caja, después brincas en esta pequeña esquinita, después brincas acá arriba. Y ya te puedes ir por la parte de arriba del mapa sin ningún problema. No hay necesidad de usar el pequeño, pues, impulsor este... O elevador horizontal, no sé cómo se le llame Y pues básicamente eso te va a ayudar bastante Aquí ya estamos muy cerca de la mitad del juego <risa> No puedo creerlo que apenas vamos a la mitad este Ten mucho cuidado, luego vienen enemigos por la izquierda Te van a empezar a disparar y te van a quitar escudos Igual hay un jackal con, con rifle das ten cuidado con eso Vas a venir por aquí arriba, vas a ignorar a todos los enemigos Y aquí después de que intenté esto, no sé qué rayos Me dieron un checkpoint para este punto yo llevaba 3 horas jugando y fue así de, ok, es hora de cortar, corté el stream, continué al día siguiente, por eso ves que ya en la cámara cambié de ropa y todo el rollo. Y es porque, sí, esto ya lo hicimos con la mente fresca, ya vamos de nuevo, este, simplemente bajé, maté a ese elite que traía la carabina. El elite con la espada no es ninguna dificultad, no hay por qué preocuparnos por él, lo dejamos ahí y ahora en lugar de ir por arriba del mapa vamos a caminar por abajo. Esto va a evitar que aparezcan los eh, leads con jetpack hasta que lleguemos aquí, porque luego pueden aparecer desde antes. Y lo único que hacemos es esperar aquí, agachaditos, escondidos. Ellos se van a ir porque van a estar invisibles. Yo aquí decidí agarrar escudo con el Brut. Puede que haya sido malo porque el otro se puso todo loco, se quitó de su posición de lugar este, donde no me muevo y me empezó a dar algo de problemas. Dije, si me va a estar golpeando y me va a estar siguiendo, voy a ver si puedo hacer que se caiga del barranco. Y justo cuando... Literalmente me coloqué ahí el vato como que se le murió el cerebro Y fue así, ok, te voy a matar Tu headshot sobre escudo Y esto es porque quieres al menos tener escudo para esta sección Por eso es que yo maté al brute, necesitaba escudo No planeaba matar a los dos, solo a uno Pero pues mira, el escudo es para lanzar una granada ahí Vas a brincar y vas a llegar por acá arriba Por cierto, ahí siempre te van a dar un checkpoint en esa puerta Y al hacer este brinco por la parte de arriba del mapa Vas a evitar que aparezcan los enemigos aquí Más que estos brutes No va a haber enemigos, solo estos brutes entonces le pego granada de plasma a uno, el otro entra en modo chango y yo lo que quería es pegarle una granada de plasma, se me puso todo loco y casi no la cuento, pero no sé, por alguna razón rara le pude dar ahí un tipo de ninja rara y se murió. Entonces sí, avanzamos esta sección, se puede decir que eso es lo más este, complicado, ya pasamos lo más complicado del nivel, lo que viene sí es difícil, pero no, no es tanto comparado con lo que acabamos de pasar Después aquí brincamos sobre la caja de espadas Venimos por aquí arriba Y también van a dar un punto de control a mitad de, de este puente Lo que yo te recomiendo es que en cuanto te den el punto de control Caigas para conseguir más escudos Hay varios grunts corriendo Hay también brutes este No importa mucho lo que quieres es matar uno o dos grunts Para conseguir este escudo Yo aquí ya lo había logrado Y este vato me quitó escudo También me sacó volando bien asqueroso Eso es algo que hacen mucho los brutes Y fue así de... ¿Quiero escudo o no quiero escudo? Me dije, no, si sí, vamos por escudo completo. Entonces, ahí voy de nuevo con la odisea para conseguir escudo. Aparte de sacar escudo con el Grunt y los Brutes, puedes hacerlo con las pequeñas este, cosillas que están ahí que se pueden destruir, que son así como las pilas estas azules. Y sí, ese vato me sacó volando. Tuve suerte de caer en, en el piso, de no llegar al vacío. Entonces, una vez logré recuperar el sobrescudo completo, ya estaba seguro de que traía sobrescudo al 100, entonces... Ya continúe con el, con el nivel Por cierto, si no estás seguro si traes rifle de AS completo O siquiera si traes el rifle de AS Puedes agarrar rifle de AS de esa caja Y ahora sí En esta sección no importa mucho Si vienes por arriba o por abajo Lo que quieres es continuar Aquí puedes usar de manera normal este transportador y para la parte siguiente, que es donde hay varios brutes, hay que tener bastante cuidado. Lo que yo te recomiendo es simplemente activarlos y en cuanto los activas te regresas para acá atrás y usar el rifle de as para matarlos. Debes, de, debes de asegurarte de que al menos uno de ellos traiga cañón brut. Si no me equivoco, siempre van a traer cañón brut ellos, pero necesitas al menos un cañón brut de esos vatos. Cuando queda únicamente uno vivo, pues así de ok, ya no necesito nada más que matar a este vato, ya no voy a gastar mi rifle de as. Y aquí fui por las dos carabinas que están aquí. Agarro la carabina, brinco sobre esta ventana para que no me pueda hacer nada. Y desde aquí arriba matar a este vato. Una vez se muere, recupero el rifle de as y continúo. Como puedes ver, esto no tiene mucha, mucha problemática. Y lo que yo te recomiendo aquí es traer este rifle de as y cañón brut. Ok, aquí yo solté, solté la espada. Me voy a arrepentir de eso más adelante. Entonces, presta atención. Vas a traer rifle de as y cañón brut. Yo aquí traigo espada, ¿no? Aquí agarré rifle de as y espada, si no me equivoco. Debes de... O sea, tú ignoras las armas que estoy trayendo. Ese brinco que hicimos con el cañón brut fue para poder, este... Evitar a los enemigos que aparezcan en esta sección. Y en tu mente tú debes de decir, ok, yo traigo aquí rifle de as y, y cañón brut. La espada que yo agarré no la necesito. Y ahorita te voy a explicar por qué yo armé un cagadero con todo mi arreglo de armas. Continúo por este lado y ahora sí toca matar a este elite que está aquí pero se da cuenta de mi presencia rápidamente entonces voy Y lo que hago es le doy un golpe, le doy golpe, le doy golpe y ya que se muere los grunts se alocan y puedo matar a los grunts sin problema Y ahora, ahí en esa caja hay una espada, agarra una de esas espadas y tira, o sea nada más agárrala y tírala al piso Cuando tú haces eso el juego no va a desaparecer esa espada nunca, ok, entonces ahorita vas a ver por qué entonces yo aquí sabía que necesitaba mi mi rifle de AS No, mi cañón brut, ya ni recuerdo qué era Pero el chiste es que regresé por esa arma que necesitaba Que si no me equivoco creo que era el rifle de AS Y fue así de, ok, necesito, este... No recuerdo ni qué agarré Según yo era rifle de AS y espada Pero hice un cagadero con las armas Tú entra a este cuarto usando rifle de AS y cañón brut Después toma una de las espadas de esa caja y tírala al piso, o sea lo único que quieres es que el juego registre que esa espada te pertenece para que nunca la desaparezca del mapa y continúa matando a los enemigos de esta forma Aquí como yo veo que hay okay, cañón brut decidí continuar y ahora en lugar de matar enemigos atacando y haciendo mucho desmadre entra por este elevador, vas a dar una vueltita y vas a, a golpear al Elite que está aquí. A veces este Elite se encuentra en la parte de arriba, a veces cae. No importa mucho lo que haga, lo que quieres es matarlo. Y en cuanto lo matas, vas a ir de nuevo a la parte de arriba. Este, yo lo que quería era ahora, este... Matar al... A los demás enemigos que están aquí. Hay dos Elite siempre, llámate uno. Y después va a venir un Jackal Youngbrood. Por lo general, estos dos se pelean. Entonces, ¿quieres hacer que el... El Elite, aunque sea mate al Jackal. Ya sea al Jackal o al Brute. Simplemente disparales para que se le, el Elite los vea. Les lance granadas y se mueran. Y cuando quede únicamente ya sea un Brut o un Elite. No importa, cuando quede un enemigo vivo. Ya puedes ir a agarrar los golpes. De preferencia que sea el Elite. Es más fácil matar el Elite a golpes que el Brut. Entonces como puedes ver aquí nada más le estoy pegando al Elite hasta que se murió. Y ahora necesitaba yo la espada, ¿no? Yo ya traía este rifle de as y me hacía falta una espada. Entonces, voy de regreso a buscar la espada. No encuentro esta dichosa espada. La verdad, no sé dónde estaba el juego. Desapareció las espadas que estaban en la caja de armas. Estuve busque y busque como loco. Y fue así de, ya no tengo espada, ¿qué voy a hacer? Me acordé de que yo había dejado mi espada tirada allá atrás. Cuando agarré el cañón, bro, o el rifle. No sé qué agarré, pero estaba mi espada tirada. Así que, así es como evitas el recorrido. ¿Quieres traer el chiste? Es que para esta parte... Cuando vas a la siguiente sección, quieres traer rifle de as y espada. Por eso es que te digo, es todo un revoltijo de las armas que debes andar usando. Con que sepas con qué entrar cada sección lo puedes hacer. Y ahora, una vez entramos aquí, te dan un checkpoint. Ten mucho cuidado con este yacal. Yo aquí le doy sujecho del yacal. jackal y luego luego voy a agarrar uno de los rifles de plasma del Brute aquí no importa qué arma sea, lo que quieres es que sea cualquier otra arma que no sea el y le voy a disparar aquí al, al, a la torreta para poder poner la retícula en rojo entonces le disparo para que se le quite el camo y después hago un Swordfly directo con este Swordfly evito que aparezcan los Hunters que salen en esta puerta y para evitar cualquier problema más adelante lo que voy a hacer es matar a los, a los Brutes... a los Elites que están en esta sección, ok? Como puedes ver, estoy jalando con las granadas todas las cajas de armas hacia mí. Si yo me acerco mucho hacia el centro, los dos Hunters van a aparecer. Entonces yo desde aquí atrás simplemente agarro las armas que tenga disponibles y me pongo a matar a los elites que están allá. Cuando se suben a la torreta es bastante fácil, simplemente apuntas lo que es la el rifle de plasma y les quitas el escudo, después le das headshot. Cuando se... Se destruye la torreta, puedes usar este, un arma nada más para quitarle tantito el escudo y después usar la pistola de plasma para darles el común noob. No importa, lo que quieres es matar a estos vatos para evitar que, que te sigan o que te empiecen a molestar. Yo recomiendo bastante deshacerte de estos vatos que están aquí atrás. Y como puedes ver, yo andaba regularmente pegándole a esta cosa que se acaba de caer, que es una cosita azul. Mientras tengas los foquitos prendidos, tú le puedes pegar y te da escudo. Entonces, cada vez que prenda el foco, pégale para que te dé escudo. Y ahora estamos ya cerca del final, ya estamos en la última sección. Aquí lo que tienes que hacer es disparar desde lejos, ya sea con la pistola de plasma, con el rifle de plasma, con la carabina, no importa. Lo que quieres es dispararle a los elites, importante que sea a los elites, para que los brutes los maten. Aquí después de un rato vas a lograr que maten a todos y simplemente cuando mueran los tres elites van a venir los hunters. Una vez los hunters lleguen aquí, quieres que los hunters se, se encarguen de matar a uno o dos brutes pero lo que quieres es que los Brutes ganen, quieres que los Brutes se deshagan de los Hunters, entonces para esto lo que vamos a hacer es igual agarrar algún otro tipo de arma, si es que todavía tenemos munición no lo hagas, pero el chiste es que quieres usar el arma para hacerle daño a los Hunters y quitarle el camuflaje a los Hunters para que así los Brutes los ataquen, ¿okay? todo esto es como un pequeño juego de ajedrez, por cierto, agarra el Fuel Rod del Elite, agarra esa arma y tírala. Igual, el juego va a detectar que te pertenece y no la va a desaparecer en el futuro. Eso es importante. Ahora, sí, una vez empezamos a hacer esta pelea, asegúrate de que quien gane sean los Brutes. dispara a los Hunters, los Brutes los van a agarrar a golpes. Cuando quede este, un enemigo vivo únicamente, ven por, un, ven por la espada porque la espada la vas a necesitar. Y ahora sí, mata al Brute que quede vivo. Una vez matas a ese Brute. Ya no van a haber enemigos en esta sección Ya vas a poder seguir por esta puerta Y aquí se me olvidó que tengo que hacer que Cortana se active Tienes que acercarte más o menos al centro del mapa Para que Cortana se coloque en una de esas este, terminales Y una vez se coloque ahí ya se va a abrir esta puerta Y ahora ya estamos en el final del nivel Van a venir unos cuantos elites Lo que quieres hacer es hacer un Sword Cancel de los mágicos ¿Ok? Quieres hacer un Sword Cancel justo cuando estos vatos están haciendo invisibles A mí me falló la primera, al segundo intento lo logré pero básicamente una vez logras hacer su Sword Cancel y sobrevives, ya la armaste y terminaste Grey Mile. No puedo creer que estuve comentando este video casi me media hora, entonces espero te haya gustado. Es una guía o es una misión bastante pesada, espero lo logres porque Grey Mine es bastante, bastante molesta. A mí me tomó poco más de dos horas y media, tres horas. Bueno, muchas gracias por ver, ya sabes que yo soy Pedro As, y nos vemos en la próxima.